Bueno, básicamente nosotros eh, hemos venido pidiendo a la Agencia Nacional de Vivienda que arregle el edificio junto con nosotros. En la resolución del directorio 34 del, 10, del 11 de febrero de 2010, la Agencia Nacional de Vivienda se compromete a pagar el 100% del arreglo y nosotros pagarle luego el 50% del arreglo. Está todo bárbaro, pero la agencia nunca cumplió con esa, esa resolución. Luego eh, ten, tenemos un informe del ingeniero Torrado que dice que. de abril de 2013. Que dice que el edificio tiene dos soluciones. Uno es un arreglo radical u otro, re relocalizar a las familias y demolerlo. La pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿por qué si el ingeniero Torrado nos dice que arreglar el edificio vale un millón y medio de dólares? Quieren gastar 8 millones de dólares para realojar a la gente y luego demoler el edificio. ¿Quién paga el otro, los otros 6 millones y medio de dólares? Eso es lo primero que tenemos que tener bien claro. Luego, este fue un informe de abril del 2013. En junio del 2013, el 26 de junio de 2013, la resolución de directorio 327-13 dice claramente, resultando... ...que el mismo recoge la opinión de los ingenieros de la División Obra Nueva... ...en cuanto a que el plazo de inicio de los trabajos de reparación... ...a nivel de elementos estructurales... ...reparación de elementos estructurales... ...puede extenderse a junio de 2015... ...en el entendido que a la fecha no hay riesgo estructural inminente. ¿Cómo pasamos de junio del 2013... ...que no hay riesgo cultural inminente... ...a que se nos cae el edificio y tenemos que salir corriendo un poco más? Eh, el día 25 de noviembre la agencia... Nos dijo la asistente social, Cristina Fin, que es la presidente, que iban a ser relojados en Barrio Sur, Palermo y Ciudad Vieja. Eso no acontece, ya que hay algunas familias que le están ofreciendo algunos barrios diversos y muy lejos de aquí, como Lesica Colón, Sayago, La Teja, Aires Puros, Malvin Norte, Euskal Herría y Santiago Vázquez. Eso es desarraigar a la gente. ...de su lugar, el lugar que la gente eligió para vivir y formar su familia. Hemos, hemos, ido, hemos tenido reuniones con, todos los, con todo el sistema político, hemos tenido reunión con la presidenta Mónica Xavier ...en la sede del Frente Amplio, hemos tenido reunión con las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda... ...después hemos ido a la Chácara, al presidente Mujica, a dejarle en manos, se lo dimos a un guardia de seguridad de él... ...para que se, se lo entregue, eh, y sabemos que el señor Mujica, presidente, está al tanto de todo esto... Estamos esperando que nos dé una entrevista para poder ir a hablar con él o que venga a tomar mate con los vecinos para in interiorizarse más de la situación. La ANB, ¿qué les ha dicho? ¿Qué responde la ANB? Que ya está todo laudado, que para ellos el informe técnico es contundente. Según ellos, no nos consta a nosotros, porque nosotros tenemos la visión del hijo del constructor del edificio, que es el señor Homero Pérez Noble, y la hermana, la señora Norma Pérez Noble, las cu los cuales nos, nos indican que el edificio no tiene riesgo estructural inminente. ¿La Intendencia qué, qué les ha dicho? ¿Qué, qué papel juega? ¿Qué, ¿Qué ha hecho la Intendencia? De bueno, la Intendencia lo que hizo fue recoger un informe que presenta la Agencia Nacional de Vivienda. ¿Y se remite a eso? Y declarar el edificio con riesgo inminente de colapso. Es uno de los primeros en Uruguay en declararse riesgo inminente de colapso. Todos se fincas ruinosas. ¿Alguna vez vino un ingeniero de la Intendencia a ver acá algo? Yo no, no estoy al tanto de que haya venido o entrado a los apartamentos nuestros. O sea, ningún ingeniero o técnico de la Intendencia vino jamás acá. No he visto ninguno.